Hola chicos, después de llevar casi dos años presentando un programa sobre marihuana, tengo que confesaros algo. Nunca he cultivado. Bueno, sí, una vez, pero mejor ni, ni, ni la mencionamos. Así que hace ya tiempo que quiero tener mis plantitas en casa y no depender del camello de turno que no sabes ni lo que te pasa. Se supone que les podría pedir ayuda a mis compañeros de Marihuana Televisión, pero es que siempre van fatal de tiempo. Así que buscando en la red he encontrado un Grow con mucha información en su web. La barraca de María, la experiencia del cultivo a tu alcance. Mm, muy interesante, justo lo que estaba buscando. Les haría una visita. Bueno, bueno... Aquí estoy y alucino con la cantidad de cosas que hay expuestas. Imagino que todo sirve para el cultivo, pero la mayoría no sé ni lo que es. Mira, eso sí que lo reconozco. Armarios de cultivo. Hola, ¿estabas buscando un armario? Hola, buenas. Sí, bueno, quería empezar con un cultivo de interior, pero no dispongo de mucho espacio. Bueno, pues esta sí que puede ser una de las mejores opciones para ti. El armario es el tipo de indoor más sencillo que hay, con la ventaja de tener un rápido montaje sin necesidad de hacer agujeros en el techo para colgar todo el equipo necesario. Además, resultan muy limpios, son muy fáciles de limpiar y una vez los cierras, resultan muy discretos. Además, ahora tienes unas ofertas de cultivo con precios muy económicos. Pues me parece muy completo por poco más de 200 euros, pero una cosa, tanto aparato será difícil de montar y lo que es más importante, ¿consumirá mucho? Los aparatos son todos muy sencillos de montar, vienen todos listos para instalarse. Respecto al consumo, la lámpara que lleva la iluminación consume unos 600 vatios y el extractor, que es el otro que va enchufado, será unos 80. Eso cuenta con que en floración lo tienes encendido 12 horas al día y que la floración dura 2-3 meses. Ese consumo serán 50-60 euros al mes y en crecimiento serán 18 horas de iluminación, con lo cual el foco casará un poquito más, pero no se llegará nunca al mes de crecimiento, con lo cual podemos seguir contando con 50-60 euros cada mes de consumo. Entre 150 y 200 euros los cuatro meses está muy bien. A mí me habían asustado con esto de la luz. No lo dudes, el autocultivo siempre es mucho más barato que comprar en el mercado negro. ¿Y cuánto puede producir cada cosecha? El rendimiento más o menos de estas luces, las luces de sodio, está calculado entre 0,3 y 1 gramo por cada vatio que tenemos empleado en cada metro cuadrado y cada cosecha. Esto significa que todas las plantitas que tendremos aquí, una vez cosechadas y secadas, tendrían que arrojar un peso de entre 200 y 500 gramos. El gramo por vatio es, un, un, es una meta un poquito lejana. Me voy a ahorrar un montón de dinero, me encanta ser autosuficiente. Y una cosita más, el extractor tiene que estar siempre encendido. Hay veces que no tenemos más remedio. Depende de lo que te diga, este aparatito es el termómetro-higrómetro y te va a marcar la temperatura y la humedad. Según lo que te diga el aparato, vas a tener que poner más o menos tiempo la extracción. Cuando los extractores se pongan en marcha, tanto la temperatura como la humedad descenderán. Y cuando los extractores se paran, tanto la temperatura como la humedad ascienden. Así que según las medidas que te dé temperatura y humedad, tendrás que mantener más o menos tiempo los extractores encendidos. Pues la verdad es que parece bastante sencillo, ya me lo estoy imaginando todo montado en casa. Oye, ¿y el tubo ese de metal que sale ahí por el techo, eso habrá que hacer algún agujero en casa o algo? Eso es el tubo que se encarga de sacar la extracción, el aire caliente que sale del armario. Tienes dos opciones, podríamos dejarlo ahí y simplemente escupiría la habitación y te encargarías de tener ventilada la habitación para que se recambiase el aire y el aire que entrase otra vez fuese fresco o simplemente podríamos hacer una extracción al cajón de persiana. Pero entonces el aire que sale, ¿sale sin olor? Sí, sale sin olor porque pasa antes por el filtro de olor. Otra cosa es el olor que pueda salir cuando tú abres el armario y estás manipulando tus plantas. Pero vamos, no te preocupes porque para ese tipo de olor también hay soluciones. Vale, pues dime qué más aparatos me hacen falta para empezar. Además del termómetro y grómetro, del que ya hemos hablado, el kit también te incluye un temporizador, que es el encargado de encender y apagar las luces automáticamente a las horas programadas, para mantener lo que llamamos fotoperiodo. El fotoperiodo son las horas de oscuridad y luz de las plantas y es muy importante que lo mantengamos para que todo salga bien. Acuérdate de que nunca debes abrir la cremallera del armario cuando las luces estén apagadas. Luego, vas a tener también unas poleitas, que son encargadas de subir y bajar las luces para mantener una distancia de 50-60 centímetros desde la bombilla hacia las plantas. Otra parte muy importante del kit es un medidor de pH, y en este caso es un reactivo. Te va a servir para conocer el pH del agua, que en nuestra ciudad es muy alto, y por eso vas a llevar un ácido que te va a ayudar a regular el pH hasta un valor 6,5, que es el que necesitamos. Okay. Si no regulamos el pH en 6,5, tendremos problemas con la nutrición de las plantas. Vale. Ahora que hablas de nutrición, a mí me interesaría abonos que fuesen lo más naturales o ecológicos posibles. ¿Esto existe? Sí, claro. Mira, aquí mismo tenemos una marca, la de Bac. Son una marca que están trabajando con un cóctel activado biológicamente. Son orgánicos los productos y, vamos, eh, su lema es que la calidad y la cantidad no están reñidas. Y, bueno, pues eh, con ellos puedes conseguir una gran producción sin que mermen ni que estén reñidos los sabores, que sí que son productos de los restos químicos que producen muchos abonos. Con esto, con unos abonos así biológicos, puedes sacar perfectamente los sabores que te gustan. Genial, me lo voy a llevar. ¿Y te importaría si te hago una llamadita si tengo alguna duda más? Cuando quieras estaremos aquí para ayudarte siempre que quieras. Pues muchísimas gracias Bea, gracias de verdad. Hasta luego.